¡Hola gente! y Bienvenidos a un nuevo tutorial de programación. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo crear Custom Markers para nuestro Google Map de manera de darle un estilo personalizado a nuestra aplicación para ir a fiestas. Si te gusta aprender a través de tutoriales y ejemplos de aplicaciones reales no te olvides de suscribirte y activar la campanita. También si quieres apoyar al canal puedes hacer como todas estas personas y colaborar desde mi Patreon. Y ahora sí, sin ningún otro anuncio ¡Vamos al video! En el capítulo pasado habíamos armado esta aplicación donde nosotros podíamos ingresar un número de fiesta y eso nos muestra un mapa donde aparece un punto por cada persona que está yendo a esa fiesta y lo que tenía interesante es que a medida que estos puntos se iban moviendo el mapa se iba acomodando. Lejos de estar completa esta aplicación tomaba los datos de Firebase y lo que vamos a estar haciendo hoy son dos pequeñas modificaciones para mejorar un poco la experiencia del usuario. Que por un lado vamos a estar agregando el punto hacia donde queremos ir, para que la persona sepa hacia dónde tiene que moverse. Ese punto vamos a hacer que se comporte como si fuera cualquier otro punto del mapa, de manera tal que si por ejemplo el punto estuviese acá en el medio, el viewport del mapa sería el mismo. En cambio, si el punto al que queremos ir está, por ejemplo, acá afuera, bien lejos de lo que son estos tres puntos, el mapa debería cambiar el zoom para englobar el punto a donde queremos ir más todas las personas que se están moviendo, es decir, los cuatro puntos en este caso. Lo otro que queremos hacer es poder diferenciar cada uno de estos puntos para saber quién es la persona que está yendo y en dónde está. Y además queremos diferenciar quién soy yo respecto de los otros puntos, haciendo un cambio de color. Desde el punto de vista de los datos que estábamos obteniendo a través de Firebase, lo que nosotros teníamos era una colección, una, un documento Parties, que adentro tenía es una colección que adentro tiene las, los documentos individuales de cada Party. A ese documento le vamos a estar agregando un campo que se llama Target, que es de tipo GeoPoint, Sí, acá usé este tipo en vez de hacer un latitud y longitud separada ya que Firebase lo soporta este target es hacia dónde queremos ir y sería la dirección que quien crea la party carga para avisarnos dónde está esta dirección no se puede cambiar así que la vamos a leer solamente una vez y luego teníamos un array de people que eran las personas que estaban en el mapa este que tiene un ID más largo es el... El que, está, el que estamos creando on the fly que es el que entra y sale del, en la aplicación y estos dos yo los había creado a mano para tener datos de prueba a cada uno de estos documentos que son las personas lo que vamos a hacer es agregarle un nuevo campo que tenga un string de dos letras que sería la inicial del nombre y la inicial del apellido inicialmente esto va a estar hardcodeado pero cuando en otro capítulo agreguemos login con Google, lo que vamos a hacer es extraer de la información de Google cuáles son el nombre y el apellido para generar este string de dos letras. Por ahora eso lo vamos a tener hardcodeado y la persona que entra en el mapa tiene hardcodeado mi nombre y mi apellido. Vamos a empezar entonces modificando a la persona y vamos a decir que todas las personas van a tener un string con un nombre y vamos a agregarles un booleano que me indique si esta persona en particular soy yo. Esto lo vamos a necesitar debido a que nosotros, nosotros leemos todas las personas desde Firebase y no tenemos a priori forma de saber si soy yo o no, entonces vamos a tener que calcular cuál de las personas que está en Firebase soy yo para poder hacer que el marker en el mapa sea distinto. Como agregamos campos, los agregamos al, construct al constructor y luego vamos a tener que ir a la parte donde leemos los datos de este Firestore y agregarle también los datos. El nombre dijimos que lo vamos a sacar de un atributo que se llama name que ya tenemos precargado y para saber si soy yo lo que puedo chequear es si el document ID de la persona esta que estoy leyendo es igual al user ID con el cual se creó este mapa y de esa manera yo ya puedo diferenciar cuál de estas personas soy yo y cuáles son los demás adicionalmente dijimos que necesitamos poder leer hacia dónde vamos eso lo podemos hacer guardando una latitud y longitud que sea el target hacia donde queremos ir y para obtener ese target lo primero que tenemos que hacer es obtener el documento de la fiesta a la que estamos queriendo acceder para hacer eso podemos tomar dentro de la colección de parties el documento party number y esto guardarlo en una variable para obtener el documento simplemente llamamos, llamamos a get y eso nos devuelve un future de un document snapshot como yo quiero el documento en sí Vamos a hacer una wait y ahora sí party va a ser un document snapshot. Este document snapshot es lo mismo que estamos usando acá cuando estamos mapeando las personas. Por lo tanto, tiene varios atributos. Y yo puedo decir que el target va a ser la longitud. Un lat lng creado a partir de este party. Vamos a tomar el atributo target. Y target, como es un geopoint, tiene dos atributos. Uno es la latitud del geopoint. Y el otro es la longitud. Y de esa manera ya tengo el punto target donde quiero que la gente se dirija en el mapa. Con este target, lo que podemos hacer, así como con el usuario, cuando cambiaba de ubicación, reacomodábamos el mapa. Puedo hacer exactamente lo mismo, pero con el punto target. Entonces copio y reemplazo event por target. Y de esa manera el bounding box que vamos a estar mirando va a depender de las posiciones mínimas y máximas de todos los puntos, del punto hacia donde queremos ir y de la persona que se está moviendo en este momento en esta aplicación. Ya leemos el target ya ajustamos el mapa respecto al target lo que nos está faltando es agregar un market que incluya a este, a este target y para eso tenemos que ir acá a donde generamos los market y vamos a tener que extraer esto en una variable y decir que tenemos una lista de marker que la vamos a generar a partir de iterar sobre las personas y convertirlas en los markers. Luego esa lista la vamos a convertir en un set. Ahora, además de estos markers que vamos a ajustar un poco el formato, está? además de todas las personas, lo que queremos hacer es en markers, agregar un nuevo marker que tenga como marker ID la palabra target. Suponemos que nadie, ningún usuario va a tener el ID target porque lo generamos, así que no debería ser un problema. Queremos ponerlo en la posición de nuestro target. Y por último, vamos a decir que queremos un icono que sea el Default Marker. Vamos a usar este Default Marker with Hue y vamos a decirle que queremos que sea el verde. Ahora sí. Ya tenemos todos los componentes, lo que podríamos probarlos. Pero antes de eso, quiero mostrarle algo que vi recién acá, que agregué haciendo unas pruebas fuera de cámara. Y es este mensaje, Did Update Widget. ¿Qué es lo que pasa con esto? Les voy a hacer una probita. Les voy a mostrar primero. Vamos a salir de acá. Vamos acá al People y vean que tengo solo dos documentos. Y lo que voy a hacer es comentar este código. Vamos a reiniciar la aplicación. Sigo teniendo dos. Voy al party 1, 2, 3, 4, 5 que igual me viene bien para lo que le quería mostrar pero déjenme un segundito volver acá a la parte de markers ok, acá me está diciendo que esto en realidad lo tengo que convertir en una lista ahora sí, salvé esperamos que se actualice Firebase y ahí está actualizado, vean que acá tengo el punto verde es el target a donde todos quieren ir pero ahora vean qué pasa si voy a Firebase vean que tengo dos usuarios si yo me voy de esta pantalla vean que se borra uno pero no se borra el otro esto sucede que cuando yo hago un hot reload estando en el mapa lo que pasa es que se me crea una nueva instancia del map screen por lo tanto es como que pasa por el router de vuelta, se genera un nuevo id y lo que está pasando es que estoy creando nuevos id de usuario aleatorios y estoy volviendo a entrar en el map screen con ese id y eso hace que se inserte el valor acá nosotros habíamos agregado código para borrar cuando íbamos para atrás, pero ese código para borrar lo tenemos acá en el dispose, que sería este. El problema que tenemos ahora es que cuando yo hago un hot reload, el state no, no hace un dispose, porque el state se reutiliza, pero sí se me llama este Did date widget. Lo que tuve que hacer para evitar que esos IDs me queden colgados fue simplemente fijarme si el map screen viejo que yo estaba mostrando tiene un ID de usuario distinto al que estoy mostrando ahora, lo que hago es un delete del ID del widget viejo para que no me quede así en la lista para siempre. Si yo salvo esto, ahora si entramos, si ingreso al party, ahí vean que se me agregó el C11.0, sería yo, sería este que termina en 0DF6, si hago un hot reload con control S, vean que se me fue el DF y me apareció el nuevo y de esa manera no estoy dejando un ID colgado en mi base de datos, ¿Sí? muchas veces esto hay que tenerlo en cuenta cuando tengo datos que pueden cambiar de un hot restart a otro, como los estados se reutilizan es importante borrar las cosas que por ahí necesito borrar en un dispose. Dicho eso, ahora lo que queremos hacer es poder identificar a cada persona por separado y la forma de cambiar estos iconos rojos es pasándole este icon que es de tipo Bitmap Descriptor. Este Bitmap Descriptor viene desde la API nativa que tanto en Android como iOS la API de Google Maps es igual y utiliza esta clase Bitmap Descriptor con la cual podemos describir de cuál es el icono a mostrar, es decir, acá no podemos meter un widget cualquiera arriba de nuestro mapa. Este Bitmap Descriptor tiene, aparte del 1 default y el que utilizamos recién para cambiarle el color, tiene un constructor para pasarle un asset desde los archivos estáticos de la aplicación, tiene uno para pasarle una imagen cualquiera, y luego tiene uno para pasarle un conjunto de bytes que pueden estar generados de una imagen en memoria o generados eh, en tiempo de ejecución el desafío que nos pone nuestro problema es que queremos que cada icono sea diferente y no sabemos cómo se va a llamar la gente por lo tanto no podemos tener todas las combinaciones de dos letras posibles pues serían demasiados iconos por lo tanto queremos generar el icono en tiempo de ejecución generar un bitmap descriptor dibujándolo a mano. No es una tarea súper sencilla, de hecho me llevó un par de horas largas encontrar los diferentes componentes, por lo que vamos a empezar pegando un, un código y lo vamos a analizar, no lo voy a ir escribiendo línea por línea porque me parece que no, no tiene mucho sentido. Así que lo primero que vamos a hacer es crear este método que acabo de pegar que se llama create avatar. Este Create Avatar recibe un ancho, un alto, el nombre que queremos mostrar y opcional, un color con el que queremos dibujarlo. La idea de poder pasar un color es que a, al punto que representa mi avatar lo quiero pasar de un color y al resto lo voy a querer de otro. Cuando estamos en la parte nativa, tanto Android como iOS, Ambos tienen mecanismos para poder crear vistas, por ejemplo, un botón o un text field o un contenedor sin mostrarlo en la pantalla y a partir de, esos, de esas vistas que creo, puedo obtener un bitmap que represente el contenido de esas vistas. El problema es que acá, como estamos en un ambiente reactivo y declarativo, los widgets que declaramos no son los widgets que se redibujan en pantalla directamente, por lo que no puedo utilizar esa técnica, entonces tengo que empezar a hacer algunas técnicas diferentes. En el caso del ejemplo que vamos a ver hoy, lo que vamos a hacer es dibujar un círculo pintado de este color y dentro de ese círculo vamos a escribir las dos letras del nombre que nos pasan por parámetro y este alto y ancho va a ser el tamaño del círculo que queremos dibujar cuando queremos dibujar nosotros dibujamos siempre en un canvas eso lo hacemos por ejemplo en los Custom Painters el canvas es como la unidad mínima donde podemos dibujar acá podemos dibujar rectas, imágenes, textos, etc. pero para poder dibujar un canvas necesitamos un lugar donde dibujarlo y en este caso cuando queremos dibujar fuera de lo que es un widget fuera de lo que es la pantalla tenemos este objeto Picture Recorder que nos permite Tener una especie de lienzo en memoria sobre el cual el canvas va a dibujar. ¿Sí? Entonces creo primero un Picture Recorder, luego genero un canvas y le paso ese Picture Recorder en el constructor y a partir de ahí usamos el canvas como cualquier Custom Painter que venimos utilizando para dibujar cosas. Vamos a generar un objeto tipo Paint que guarde el color que nos pasan por parámetro y luego por ejemplo sobre el canvas vamos a dibujar un óvalo en este caso no es cualquier óvalo, va a ser un óvalo circular. El tamaño vamos a crearlo a partir de este help Rect from Circle que le damos el centro del círculo que es la mitad del ancho y la mitad del alto y un radio que va a ser el mínimo entre el ancho y el alto. Eso es por si me pasan dos parámetros diferentes entre alto y ancho. Me voy a quedar con el más chico y ese va a ser el radio. Entonces con esto vamos a dibujar nuestro rectángulo. Luego, para dibujar texto es un poco más complicado, por esto es que no lo quise hacer escribiendo el código todo el tiempo porque se iba a hacer medio tedioso. Tengo que generar un Text Painter, Luego a ese Painter le doy un Text TextSpan, que contiene el texto que quiero dibujar y el estilo, que en este caso es, por ejemplo, cuál es el color de la tipografía y cuál es el tamaño. Luego sobre ese Painter hay que hacer un layout. Ese layout lo que permite hacer es que el Painter Conozca cuánto es el ancho y el alto que va a ocupar este texto con estos atributos. Y luego el painter lo pinto sobre un canvas en una posición específica. Que básicamente es el centro del cuadrado, el centro del círculo, menos la mitad del ancho que va a ocupar el texto. De esa manera las dos letras van a, van a aparecer siempre centradas en el círculo del color que hayamos pasado por parámetro. Con eso ya tenemos dibujado nuestro círculo con las letras. Lo que nos quedaría es agarrar nuestro recorder, finalizar eh, esa operación y convertirlo en una imagen de ancho por alto. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, de 100% lo que nos pasemos. Sobre esa imagen lo que podemos hacer es obtener los ByData para una imagen de formato PNG, que es lo que necesita el bitmap descriptor y ese objeto data tiene un objeto buffer al cual le podemos pedir finalmente la lista de uint 8 que es lo que necesitamos para armar un bitmap descriptor sí, todo este lío es simplemente para poder crear un canvas, dibujar sobre él y poder obtener los bytes, es decir los píxeles de cada posición de esa imagen para poder dibujarlas en el mapa sé que puede parecer mucho, esto después va a estar publicado el código por si lo necesitan alguna vez, lo único que tienen que cambiar es lo que hacen con el canvas para dibujarlo. Con eso pueden customizar cómo se muestran los markers del mapa y pueden hacerlos más grandes, más chicos, con texto, con imágenes, etc. Con cualquier cosa que el canvas provea para dibujar lo pueden usar para hacer, un, para hacer sus markers customizados. Necesitamos ahora entonces crear un avatar para cada uno de estos puntos, pero ahora empezamos con algunos problemas, y es que, por ejemplo, este create avatar es async porque necesita todos estos métodos que no son instantáneos. Por lo tanto, yo no puedo venir a este map que estaba haciendo dentro del build y decir que esto va a ser un método asincrónico porque el map no acepta ese tipo de operaciones. Tampoco es bueno para la performance de nuestra aplicación que querramos hacer en el build la construcción de algo asíncrono porque nos puede tener nos puede traer algunas penalidades tendríamos que usar un future builder porque vamos a estar trabajando con futures y eso va a ser todo más complicado lo que sí podemos hacer que nos va a hacer que nos va a simplificar la vida es decir que este markers lo tenemos precalculado en algún lado, de manera que cuando se llama el build simplemente lo que tenemos que hacer es mostrar lo que ya tenemos calculado y si alguno de estos markers cambia lo que podemos hacer es regenerar esta lista de Markets y llamar al setStates para que se redibuje el mapa con los nuevos markers es por eso que vamos a agregar acá arriba de todo un set que va a tener markers que se llame markers inicialmente vamos a decir que es un set vacío para que no dibuje nada y tampoco cuelgue la aplicación. Ahora sí, vamos a tener que llevarnos todas estas cosas porque las vamos a tener que crear en otro lado. ¿Dónde lo vamos a crear? Bien, vamos a crearlo una vez que sepamos que tenemos nuevas personas. Y cuando sabemos que tenemos nuevas personas, cuando el subscription que lee la lista de people termina. Es decir, cuando... Leí, leímos todos los documentos y los convertimos a peoples, a persons, o tenemos una lista de peoples, y en lugar de hacer un setState para que se redibuja en nuestra pantalla, vamos a llamar un método que se llame createMarkers. Este createMarkers lo vamos a venir y definir acá abajo. Es un método que no retorna nada. Pero que pero sí, lo que necesitamos hacer es ahora crear un set de markers este nuevo set de markers lo vamos a procesar ahora en unos segunditos y luego lo que vamos a hacer finalmente es un set state y decir que los markers son los nuevos markers de esa manera este set state va a reducir la pantalla y ahí sí vamos a ver los nuevos markers seleccionados cómo vamos a generar estos markers dijimos que lo queremos generar a, lo queremos generar de la misma manera que lo veníamos haciendo antes el problema que tenemos es que ahora queremos llamar a este método createAvatar que es asíncrono por lo tanto acá voy a necesitar que este sea un método asíncrono y lo que queremos hacer es para cuando creamos este marker para esta persona en particular dijimos que queríamos llamar un método asincrónico porque ahí vamos a tener que hacer el await para poder llamar al createAvatar lamentablemente eso no es posible como ya lo dijimos sin embargo tenemos otras opciones cuando tenemos muchos elementos y los queremos iterar dentro de un método que es asíncrono lo que podemos utilizar es future.foreach esto me permite tomar una lista de personas y para cada persona llamar a un método asíncrono esto es Person lo interesante es que este forEach me devuelve un future por lo tanto yo puedo hacer una wait y esto hasta que no terminan de ejecutarse todas las llamadas a los, para cada elemento, si no se termina de ejecutar el método este asincrónico no continúa con la ejecución por lo tanto yo dentro de este método asincrónico ahora sí puedo crear un marker como lo venía haciendo y una vez que cree el marker lo puedo agregar a mi lista asimismo si tengo un target creo un marker para el target y lo agrego a la lista de New Markets. Acá todavía no estoy creando el avatar. Simplemente quiero llegar a poder crear los mismos Markets que tengo ahora. Pero utilizando este Future. Vamos a salir por las dudas. Vamos a reiniciar la aplicación. Y vamos a ver si obtenemos el mismo mapa. Volvemos a ingresar el Party Number. Le damos a Go. Y ahí tengo exactamente el mismo mapa que tenías antes. Pero ahora en vez de crearse en el Build. Estos markers se están creando en este create markers que se llama cuando vino la lista de personas y luego de crear esa lista de markers estoy pasando de nuevo, estoy mandando un set state para hacer un rebuild y que se muestren esos markers. Nota al margen, si este create avatar es muy pesado, hacer esto puede hacer que perdamos frames, que perdamos los 60 frames por segundo es posible que este Create marker sea un gran candidato a ser optimizado en el futuro, por ejemplo, chequeando si el app para una persona dada ya creamos su avatar, reutilizar eso que ya, y guardarlo en memoria y no crearlo cada vez que se actualiza la lista. Eso puede ser un poco, un poco pesado para la aplicación. En este caso no voy a optimizar todavía, lo vamos a hacer más adelante. Dijimos que queremos obtener, un, armar un Bitmap Descriptor para cada usuario por lo tanto vamos a obtener primero cuál es la bitmap data con la cual se va a crear esta persona en particular para eso vamos a llamar a create avatar y acá es donde se ve la necesidad de el async await para poder esperar que esto se cree vamos a decir que es de 100% y vamos a decir que vamos a querer usar el nombre de la persona una vez que tenemos el bitmap data podemos hacer un bitmap descriptor que lo vamos a crear a partir de los bytes que acabamos de generar con el create data una vez que tenemos nuestro bitmap descriptor simplemente se lo pasamos a nuestro marker. Si ahora hacemos un refresh, vean cómo instantáneamente todos nuestros iconos rojos cambiaron por círculos azules y cada círculo azul tiene dos letras en el medio que representan el nombre y el apellido de esa persona. Podríamos hacerlos más grandes si queremos o podríamos hacerlo más chicos. En el caso mío yo creo que 100% está más que bien. Ahora si ven con un detalle en lo que sería mi ubicación actual vean que mi ubicación en realidad es el puntito este cuando en realidad el marker está apoyado como abajo y al medio si queremos cambiar y por ejemplo decir que el centro del círculo sea la ubicación exacta simplemente tenemos que pasarle un anchor que es una instancia de offset y es un offset relativo a la imagen que sería por ejemplo 0505 que es el la mitad de la imagen si yo salvo ahora el círculo está posicionado exactamente el centro del círculo coincide con la ubicación exacta de la persona esto si yo por ejemplo vengo acá al mapa y le digo que yo quiero mover mi ubicación y la vamos a mandar por ese punto y le doy un set location lo que queremos ver es qué pasa cuando se empieza a mover el RM hacia el punto verde ¿Sí? ahí se va moviendo, me pasa un poquito para la derecha vean que me queda un RM, me queda uno colgado ahí ahora lo vamos a ver y eso es porque este deberíamos poder eliminarlo quedó en algún momento en algún momento me quedó colgado y ahora sí tengo un solo rm si me vuelvo para la izquierda hay un delay entre que yo mando la posición esto lo dejo a propósito esa es la posición que estoy moviendo yo y el, el rm es lo que vuelve desde firebase pero vean que me puedo mover con total, con total normalidad y de esa manera hicimos un montón de progreso hoy. Para hacer una recapitular, hicimos una lista de market precalculado y el target, que es el punto verde. Pudimos obtener el documento del party y calcular ese target. Cuando leemos la gente, a cada uno le creamos un avatar personalizado, un marker personalizado, y luego mostramos la actualización en el mapa. También incluimos el target en el cálculo del bounding box en el cual se muestra el mapa una cosa que no había mostrado pero acá cuando mi, mi ubicación cambia que mando mi longitud y latitud acá es donde mando el nombre mío ¿sí? acá es donde pongo el nombre que lo vamos a incluir cuando pongamos el login en algún capítulo futuro hicimos este truquito de update widget para evitar dejar ID ID's colgados con el hot reload y después básicamente el resto fue poder iterar sobre todas las personas con funciones asíncronas para eso usamos un future for each que nos permite generar el bitmap de la persona nos permite generar un bitmap descriptor y generar un marker exclusivo para esa persona lo que nos está faltando es el color que podemos pasarle acá podemos decir preguntar que si soy yo Decir que quiero dibujar rojo y si no, decir que quiero dibujar azul. Si salvamos esto, vemos ahora que mi icono está en rojo y el resto está en azul. Siendo fácilmente identificable dónde estoy yo, a dónde quiero ir y quiénes son las otras personas que están caminando hacia este evento. Les dejo como tarea repasar la parte esta donde hablamos del Create Avatar. Que tenemos algunos objetos que inicializamos para obtener un canvas sobre ese canvas dibujamos lo que nosotros queremos y luego tenemos toda esta lógica para finalizar el dibujado del canvas y obtener una lista con los píxeles en memoria lista para pasarle al google map así que bueno gente eso va a ser todo por hoy espero que les haya gustado no se olviden de activar la campanita, de suscribirse y si lo quieren abajo en la descripción está el link al Patreon para colaborar con el canal. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.